Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Y ahí, parece que hay rebote. Vamos a ver si el rebote es sano, es bueno, es real. ¿Será una trampa? ¿Tú qué opinas? Tú dime, ¿qué es? ¿Qué crees que es? <coughs> Perdonadme. ¿Será una trampa para que caigamos, y nos emocionemos, la gente compre y luego irse para abajo? Cuando arranca el mercado, ¿vale? Cuando empieza a rebotar de verdad. No sé si esto es de verdad, de mentira, no lo sé. Eh, ya os he dicho que hasta la semana que viene, que no veamos cómo se comporta, es difícil ver si va a cumplir, si no va a cumplir con, con lo que hasta ahora eh, podía ser y será o no será. Entonces, hasta que no pase ese momento, todo son conjeturas. Eh, pero, bueno, al final, ¿qué es lo que pasa? Cuando veis que el mercado empieza a subir, me, me da igual que va a darse para lateralizar, durante un tiempo que sería lo normal, si es que ha encontrado el suelo, que todavía no lo sabemos, o porque ya empiece un mercado alcista, al principio lo normal es que no te lo creas. Lo mismo que está pasando ahora. Ahora yo oigo mucha gente, yo esto no me lo creo, ya esto no me lo creo. Eso es buena señal, ¿vale? Eso es muy buena señal. Pero eso quiere decir que hemos tocado a fondo. No, no. Nos lo tiene que demostrar con una semana, por lo menos decente. ¿Eso quiere decir que no puede volver a bajar? Claro que puede volver a bajar, por supuesto. Y lo normal es que si esto es el suelo, que no lo sabemos, suba y luego vuelva a ir a la zona. Por lo menos una o inclusive, dos veces más. Así que bueno, vamos a ver. Bien, decía una película de dibujos animados, de estas terroríficas que a los, nuestros hijos les enseñan cosas muy malas, que dice, los sueños no se hacen realidad solos, tienes que hacerlos reales requiere de mucho esfuerzo no es fácil pero tampoco imposible comenzamos Suscríbete y dale a la campanita Pues eso, suscríbete y dale a la campanita Que si mi niña, la, pa, la más pequeña, ¿sabéis lo que dice de este movimiento? Vaya a mal por culo Pues eso, que no se lo cree Yo tampoco, pero ahora veremos De momento lo que creo es que queda una, un día y cinco horas Vale, para que se abra la ICO Me habéis preguntado, a ver ¿Yo puedo hacer el wet list aunque esté abierta? Pues claro, aunque haya pasado dentro de dos días, porque está eh, en la fase 1, fase 1, es que no me o la de memoria. ¿Dónde estaba? Fase 1. Vale, uh, hasta el 7 de julio. ¡San Fermín! ¡Anda! a ¡Chupirazo! Pues hasta el 7 de julio está abierta, con lo cual mm, no hay mucha prisa, ¿vale? Más allá, ¿por qué? Porque hay gente que yo sé que quiere comprar BNB más barato, tal No sabemos si BNB va a volver a estar Más barato de como ha estado, pero Lo vamos a ver porque además Alguien me ha pedido BNB eh, Para verlo, bueno y a, y a ver qué más cosas tiene, entonces bueno Que sepáis que eso, eh, bueno ya os contaré Algo más, algo más Hay algo más aquí detrás de todo esto Hay una cosita más, ya os la contaré eh, eh, Hay gente Que ya lo sabe pero bueno, es sobre un tema de, de tokens, premios, y hay gente que cree que lo sabe, pero no lo sabe, porque he hecho una cosa, estoy muy loco, estoy muy loco, así que, bueno, ya os lo diré, os lo diré mañana pasado, yo que sé, ah, ya lo veré, eh, pero sí, sí, eh, está guay, está guay, es sobre los tokens que nos dan por, por esto, ya, ya, ya os, os lo diré, que os va a gustar, bueno, vamos a, ah, no, a Bitcoin no, primero hay otra cosa súper guay que ver, ayer fue, Mm, BlackRock, hoy oh, es Chan, Buelling dice que integra pagos con Bitcoin y otras criptomonedas. ¿Y qué otras criptomonedas? Pues me mola, me mola porque es que esto es tremendo. Y tenemos que hacer una encuesta porque eh, Buelling, bueno, a través de BitPay, etcétera, etcétera, pues va a aceptar los pagos. Está bien para ir cogiendo pasta por todos lados, me parece fantástico y además para, para que haya movimiento. Las criptomonedas tienen que. Que rular, si no rulan, mmm, mmm, hay que ver transacciones y demás. Y estaba por aquí, a ver, si me, a ver si lo pillo, que estoy yo aquí muy. A ver, incluidas Bitcoin, Ethereum y Dogecoin. No, pero yo y otra vez. También estaba Shiba, Estaba Siva. Si vas a subir al avión, tienes que pagar. Y si vas a bajar del avión, también tienes que pagar. Entonces, bueno, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin y SIBA. Y te, tengo ahí un este, es decir, ¿qué vamos a dejar en la cartera? Porque hay que dejar una memecoin. Aunque ya no son tan memes pero son de las memecoins antiguas y ahí están vivas, están muy vivas. Sabemos que, bueno, por lo menos Shiba nunca va a llegar a un centavo de dólar, ni siquiera, porque tiene un, un, un supply enorme. Entonces, eh, pero ¿cuál os quedaríais? Dogecoin o Shiba? Eso es interesante, ¿vale? ¿Cuál creéis que debe de estar en la cartera que estamos formando? Que esta semana meteremos otro par de tokens por lo menos. Entonces, Dogecoin o Shiba Inu? Ahí os lo dijo, ¿vale? Para que me, lo, que me lo digáis. Pero bueno, creo que estos son noticias bastante interesantes y que nos van eh, dando pues eso pie a que las eh, criptomonedas se sigan moviendo. Eh, así que bueno, Bitcoin ahora sí, está rebotando, ahí va. Y teníamos, bueno, pues esta zona donde estoy uh, tonteando, la perdió, ya está tonteando y la está ganando y está subiendo. No con demasiada fuerza, pero tampoco está tan mal. Es que es domingo, es que vaya fin de semana que hemos tenido. Es que fijaros las velas diarias. Y esta parece que quiere abrazar a la anterior, lo que sería brutal. Porque fijaros el volumen del sábado y el volumen del domingo, que nos quedan tres horas y media, como siga moviéndose, es posible que sea muy similar. Eh, depende de lo que pase estas horas, pero me importa mucho que la vela abrace a la anterior. Sería un fake out de la zona de 20.000 y podría empezar a subir. Podría. Esto no quiere decir que lo vaya a hacer. Para mí, lo importante que es venirnos a. Vamos a ir a, a bajarla la realidad. Después de emocionaros un poquito con esta. Que, a ver, mola, mola, mola. Que de vez en cuando pues, pasen cosas guays. Eh, eh, ¿Dónde lo tengo? Aquí. Aquí, ¿vale? Me interesa. ¿Qué es lo que me interesa? Semanal. No me interesa otra cosa. ¿Vale? Ahora mismo tengo que ver eso. Tengo que ver. ¿Qué narices de mecha.? ...nos va a dejar aquí... ...a Queen Baraburra... ¿vale? ...que yo decía... Eh, ...nos interesa más o menos la zona del TVE Global... ...cuanto más cerca de nuestra media de 200 semanal... ...mejor... ...pero aparte de eso... ...me interesa más que eso... ...muchísimo más la vela que haga la semana que viene... ...que cierre por encima de 200... sea abrazando a la anterior... ...no la abrace pero tiene que cerrar por encima de 200... ...entonces nos confirmaría... ...que se vuelve a comportar como siempre... ...está el mercado para eso... Ya veremos, ya veremos. Porque es una semana que es interesante, ¿eh? la que viene. Es bastante interesante. Así que, bueno, vamos a ver si es capaz de sustentarlo. Y que, bueno, pues esta salida... ¿Veis que aquí, aquí no se quedó por fuera? ¿eh? Hay gente que dice... No, es que cerró por... No, no cerró por... Sí, sí, cerró por fuera. Fue fake out y nos vamos para arriba. ¿Vale? Aquí... tiki tiki tiki tiki ti. ¡Cerró encima! Aquí, ¿veis? Ya empezó abajo, pero fu para arriba. Y aquí no se ve, porque no se ve está bueno, aquí cierre por fuera y ya empieza para arriba, veis, por debajo eh, pero si la media de 200 hubiera estado aquí estaría la cosa ahí, ahí, ahí, ahí nos vamos a conformar con que estaba al lado de la media de 200, ¿vale? bien, de todas formas a ver la sobreventa brutal en la que estamos en semanal, vamos a ver cómo termina, si termina a la altura de eh, los récords anteriores si no, y bueno, pues vamos a a ver si somos capaces de solventar esa historia estamos ahí ahí justito, justito, justitos y oye si empieza a subir esto un poquito pues estaría bastante bien aunque durante x tiempo el que sea se ponga pues, a lateralizar a hacer pues algo así durante dos tres meses cuatro meses no lo sé y o algo así arriba abajo arriba abajo arriba abajo yo prefiero que haga algo así vale aunque esté más tiempo pero mola mola está tomando está tomando ganas está tomando carrerilla para intentar hacer ese cierre Y a lo mejor resulta que nos han tomado el pelo de los de, A lo mejor BlackRock Fijaros, eh, eh, ya tenemos esta primera Antiguo soporte, ahora resistencia Ya se lo está comiendo Vamos a ver si en este canal, cuando llega aquí ¿Qué hace? Recordar Importante, hay que recordar, hay que tener la mente clara ¿Dónde narices Cerró en 20.600 mil sí, la, la mente clara Y no me acuerdo ni yo de, cuánto, de dónde cerró 20.625 ¿vale? en los futuros del CME ese era el gap estamos en esa zona ya vamos a ver si nos emociona demasiado porque si tenemos gap negativo al final, después de estar todo el fin de semana por debajo llega la apertura y vamos a hacer un gap negativo en vez de un gap positivo pues manda webs vale entonces bueno, creo que en principio, esta línea que tenemos aquí marcada, esta de soporte anterior, de mínimos, que está pasando, es la zona donde se tiene que quedar paradito, esperar, esperar a que estos otros señores abran. Y a partir de aquí, de los 20.625, que fijaros, veis que, que hemos medido, dejamos medido ayer o antes de ayer, este, el gap que teníamos que era tremendo. Eh, bueno, pues vamos a ver si, si se lo come. Eh, yo encantado de la vida porque el trade está siendo fantástico. Pero no todo en la vida es el trade fantástico, sino que, oye, que al final pues consigamos ir donde tenemos que ir. Primer rebote, ya sabéis, ¿no? Ah, no. Vale, pues primer rebote de momento está aquí en 23, pero lo importante está aquí, en la zona de 28. Tenemos gaps ahí arriba, también abierto. Vale, vamos a volver a verlo, ¿vale? Tenemos este pedazo de gap y tenemos otro. Más... piruli Vamos a ver si podemos verlos, ¿vale? Aquí está. ¿Vale? Tenemos uno aquí en la zona de 35 y otro aquí en la zona de 28. Si empezamos a subir y... Oye, estaría bien. Yo creo que si subimos, si subiésemos, nos iba a rechazar. ¿Vale? Pero, ¿es esto una trampa? ¿No es esto una trampa? Próximo episodio en tu gráfico. Eh, estaros muy atentos, ¿vale? Porque si no es una trampa, pues puede estar bien y puede ser decente. ¿Para qué? Para eh, lo que hemos comprado abajo poder venderlo arriba. En un caso de que, oye, pues llegase a una zona interesante, pues vendemos y a tomo por saco. Eh, quería haber enseñado, haber sacado hoy el Excel. No lo he hecho. ¿Por qué? Eh, he comprado, ¿vale? Como hice las primeras compras, tal cual lo dije. Eh, porque es que he estado de, de parranda, de parranda, y no lo he hecho. Y es domingo, y claro, es que hay que descansar, comprenderme, comprenderme. Eh, que hay días que, que estoy arriba que va tampoco tanto, pero, pero que sí que, que no me he podido no ha dado tiempo, entonces mañana el martes, yo creo que el martes ya podemos empezar con el Excel porque mañana tengo el lío también eh, no mucho, pero algo tengo y tengo que solventarlo, porque yo que me he quedado el fin de semana de Rodríguez, me iba a quedar de maravilla, pero al final me han dejado sin cámaras, me han dejado sin un montón de cosas y me han, me han hecho, polvo pues, los planes que tenía me los han destrozado, así que he decidido darme al alcohol, tal cual bien eh, bueno, toda la parte de Bitcoin la hemos visto Ethereum también recuperando Fijaros el rebote en la zona de soporte que teníamos marcada Pam, pim, pam Toma la gasitos <ríe> Fijaros Desde los 920 Yo he comprado, ¿vale? lo, lo, os lo confirmo Claro que lo, lo que he comprado De momento estamos <ríe> En un 23% Vale eh, Luego ya cada uno pues lo que quiera, hasta donde quiera y hasta como, como lo vea. Eh, dominancia del Bitcoin, pues hoy rebotando un poquito, está Bitcoin rebotando un poquito, dominancia también. Y el total market, pimba. Justo igual, en la zona que pusimos soporte, para arriba. Y además ese soporte que es una resistencia natural anterior, pam, pues soporte natural, pim. Y empezamos a rebotar. Vamos a ver si cumple. Pero yo todavía no las tengo todas conmigo, al menos que no vaya a hacer ese doble suelo que estaba diciendo en absolutamente todas. Por otra parte, bueno, pues los mercados de acciones organizadas nada que decir. Y en las altcoins, pues unas rebotando y otras no tanto. De momento, mi compra de 0.40 y 4001 no se ha hecho. Uf un 10, esa, esa no me mola. Pero bueno, la de 0.45 sigue estando ahí. Así bueno, tenemos aquí un poquito de cardanito. Las altcoins, ¿qué pasa? Pues fijaros. ¿Qué tenemos en el lado negativo? Los cortos de Bitcoin, que están bajando un 27% y están por fin, otra vez, rompiendo el centro del canal, el 50%. ¿Veis que esta vez se apoyaron? Mirad, ¿cómo? Vinieron, 200. Bajaron, se apoyaron en 200. Volvió a intentar en la zona y yo creo que esta vez sí puede perder los 200%. Bajar y que nosotros podamos seguir subiendo. Por otra parte, Melo sigue perdiendo aquí, guaca, guaca, ye Ha tocado sus mínimos históricos, con lo cual estamos para mí en zona de compra clarísima. Eh, que si sí he comprado, sí, en 0.04 he comprado. Y bueno, pues vamos a ver, porque luego tengo bueno, eh, intención en el momento que pase otra vez la zona de mínimos, volver a, a comprar un poquitito, pero quiero que te, ver que tiene esa fuerza como para hacer eso. De momento es simplemente un trade y bueno, pues no es mucho lo que lleva, muy poquito porque estamos en 0.041, ya está, o sea, nada, nada que admitir y está perdiendo, así que a esperar a que tenga un rebotito y pim pam. Bien. Eh, y esto es gracias a un compañero del canal no yo, porque yo me, lo, me, me puso melos delante y dije cuando baje a esos mínimos compraré, había calculado el 0.04, ya está, que podía haber comprado más abajo, pues sí, pero es que ni 0.035 hubiera sido fantástico, pero yo no, no he tenido esa suerte espero que él sí, porque está currándose mucho melos, pues a ver si a ver si lo ha conseguido eh, a Bethereum, One Earth eh, tenemos muy poquitas pérdidas, ya aquí ya no son significativas, ni mucho menos y en el lado positivo, paz. Y no bien, y el EV, ahí está. Uy, qué bueno, qué pedazo de rebote, está metiendo 21% y ha estado más arriba. Fijaros qué volumen. Interesantísimo. Eh, esto era algo que era inaudito. Es decir, hemos tenido la, la dominancia de Bitcoin bajando, Bitcoin bajando mogollón el sábado. Y muchas de las altcoins subiendo contra el Bitcoin, ¿eh? Y bastante. O sea.. Mmm. Ha sido una cosa rara. Esto a mí me habla de madurez del mercado en muchos aspectos y que los proyectos que hay de altcoins no están ni mucho menos muertos. ¿eh? Ni mucho menos muertos. Hay mucha gente, muchísima, súper atenta. Si no, hoy no estaríamos subiendo todo esto ni de coña con estas negociaciones que está habiendo de volumen. Estamos en fin de semana. El sábado el sábado, el sábado no se ha cumplido, pero el domingo, dominguete, hostis. Eh, entonces está bastante, bastante bien. A mi humilde modo de ver, ¿eh? Eh, no es normal. Lo que está pasando no es normal. Me refiero que tenían que estar sufriendo más las altcoins y no está, es, es totalmente inaudito. Eh, pero es muy bueno, eso es muy, muy, muy bueno. Fijaros, está aquí, que está subiendo un 14% prácticamente. Eh, fantástico, la verdad es que maravilloso, me encanta. Enhorabuena a los premiados, felicidades. Por otra parte, vamos a ver BNB, que es la que me habéis pedido, es la única que me habéis pedido. Si me hubierais pedido alguna vez, si hubiéramos visto alguna vez, pero me habéis pedido BNB. Eh, no he visto otra, si a lo mejor me la habéis pedido, pero no, no la he visto, ¿vale? Bien. De la zona que marcó de los 183 a estar rebotando a los 214, lo cual significa un rebote de un 16% más rico que rico. Eh, claro, yo sé que hay gente que quería comprar incluso más barato para poder entrar ahí el en la ICO, pero la las compras privadas, pero a ver, tampoco paséis, ¿vale? Tampoco paséis, tampoco paséis. ¿Puede ser que caiga más? Sí. Y alguien me decía, puede venirse, imagino que lo, que lo, lo, lo, lo piensas por esta zona que hay aquí. Vale, 150, 140, sí, perfectamente, vale, yo creo que la zona eh, que tiene, vamos a ponerle aquí esto, vale, más o menos de, de esos cierres está esa mecha, que estamos hablando entre los 135 y los 150, los 150, por supuesto que puede ser una zona en la que ya por fin encuentre el suelo deseado. ¿Puede irse a tomar por, como a tomar por culo, como dice mi niña? Pues, pues sí, claro, por supuesto. Pero esperemos que eso no sea así, que, oye, que ya a partir de ahora pues caigamos un poco, lateralicemos y tal, y bueno, pues hasta esta zona de ciento y pico pavetes, pues no nos vendría nada mal para comprar un poquitito más. ¡Ay! ay! Ay. Eh, está muy bien, la verdad es que bueno el rebote de momento está siendo genial vamos a ver si abrazamos las velas de los días anteriores y a partir de ahí primer objetivo, en este caso tenemos la resistencia marcada en dos, 260 sería lo suyo, pero primero tiene que romper el máximo que marco aquí en esta vela que se fue abajo de los 237, ¿vale? para poder hacer algo entonces, bueno, yo creo, yo creo que donde se nos puede venir es esta, este cuadrito, este TP2 que tengo yo aquí que ahora va a ser toda esta zona va a ser una resistencia y luego volver a caer, luego intentar volver a subir, ya veremos a ver cómo el mercado se da, si no hay más hundimientos del Titanic y esas cosas, pero muy bien, muy bien, cómo como están reaccionando, no solo BNB, sino todas las criptomonedas en general, las altcoins contra Bitcoin, un poco de todo, hoy sufren un poquito más, ¿vale? Veis que tenemos medio mercado rojo y otro medio mercado completamente verde, así que bueno, eh, no hay mucho que comentar al respecto la verdad, así que bueno vamos a terminar con Bitcoin, de momento Vela que está intentando abrazar a la otra manteniéndose en la zona de 20.500 a la espera de la apertura de los futuros del CME a ver con qué ímpetu abren, a ver si tienen ganas de rebotar y si esas ganas existen y tenemos una semana decente bueno pues que cubra que cubra parte de esta Vela que se siga terminando con un poquito esta mecha y la semana que viene podamos subir y cerrar por encima de la media de 200 cuanto más lejos Mejor como las malas compañías. Así que chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que nos falta, nos va a hacer que la paciencia os acompañe. Chao, chao.